Esta semana quiero dejarles dos comentarios, uno que tiene que ver con lo que fue el debate el pasado miércoles en la Cámara respecto a la decisión que tomó nuestro país, de junto con el, el, la República Argentina y del Brasil, de suspender a Paraguay del Mercosur y del ingreso de Venezuela. Como ustedes saben, hubo idas y vueltas, versiones encontradas de los propios jerarcas del gobierno, del presidente de la república, del canciller y realmente eh, las excusas que se han puesto han sido lamentables se ha tomado una decisión que pone en riesgo lo que es la tradición del Uruguay en lo que tiene que ver con sus relaciones exteriores, con su inserción en el concierto internacional se ha tomado una decisión lamentable con el Paraguay y lamentable por el ingreso de Venezuela se dice que el presidente estaba molesto con la decisión que se tomó, que él no estaba de acuerdo, que fueron las presidentas de Argentina y de Brasil que la tomaron, pero sin embargo, y por eso se sentó en segunda fila, se dice cuando se firmó el acuerdo, sin embargo, si un gobierno quiere demostrar su disconformidad, no se hace sentándose en segunda fila y retirándose el canciller de Sara se vota en contra para demostrar la disconformidad. Y no puede venir a decirnos ni el señor Mujica ni el señor Almagro que estaban en desacuerdo porque recordemos que en el mes de diciembre del año pasado, acá en Montevideo, en la cumbre del Mercosur, muy recordada porque un asesor, un subsecretario de comercio de la presidenta Kirchner se orcó en un hotel, en esa cumbre Mujica ya estaba tratando de pasar por encima de la legalidad del Mercosur para que ingresara Venezuela así que entendemos que es un capítulo bastante oscuro de la historia de nuestro país y estamos de acuerdo con el vicepresidente de la República, el contador Danilo Story, que dice que esta es la peor violación que ha tenido el tratado y que no sabemos en qué puede terminar. El otro punto, muy breve, les cuento en qué estamos esta semana, en qué hemos avanzado con el proyecto de las víctimas. Como ustedes saben, ingresó un proyecto del Poder Ejecutivo,